Dentro de la página web de LICAS tenemos un apartado específico llamado guía judicial. En esta guía judicial tenemos a nuestra disposición links recogidos en diferentes apartados de acuerdo a su naturaleza. que nos ayudan a encontrar direcciones o teléfonos de aquellos órganos judiciales que sean de nuestro interés. Además, podemos buscar a compañeros y compañeras del colegio o de otros colegios de abogados de España. En este apartado actualizamos el calendario de guardia de los juzgados de instrucción de manera anual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene ofreceremos uno nuevo. Gracias por tu tiempo.